M1220, sumate. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Buenas noches, aquí estamos arrancando nuestro programa Banda Roja Millonaria, esperando el comienzo del campeonato El domingo a las 21.30 en Varela, contra Defensa Seguimos con las malas noticias, porque los lesionados continúan ¿eh? Más allá de toda la enfermería que tenemos eh, Se sumó por supuesto la lesión de casco que el otro día, eh, más allá de la goleada frente a los peruanos, dejaba casco la cancha al principio, casi del primer tiempo, los primeros minutos, y bueno, no va a poder estar el domingo en Varela. Por allí andan los dirigentes rompiéndose la cabeza para ver si pueden convencerlo a Borja de que venga a ponerse la 9 de River, el colombiano que juega en el Junior de Barranquilla. Me cuentan que en las negociaciones... No es tan fáciles porque, bueno, los colombianos quieren toda la plata junta, River quiere comprar el 50% del pase en 5 millones de dólares, pero en cuotas, y lo cierto es que eh, esa plata River no la quiere poner, y entonces habrá que ver qué es lo que va sucediendo, porque eh, ya eh, se sabe que hay un no eh, de López, porque aparentemente López el chico de Lanús, aparentemente tendría todo arreglado con el Palmeiras, que es el equipo sensación de la Copa, y que va por, por otra más, es el bicampeón de la Libertadores y va por otra más, y, y sigue llevándose jugadores, ya se llevó a Merentiel de defensa, ahora se llevaría a López, y claro, ¿qué queda para River, no? Porque los apuntados, además de... Eh, Valentín Castellano, que tampoco va a venir, porque bueno, sale mucha plata y porque el River no lo puede pagar, y aparentem aparentemente también el jugador eh, quiere otros horizontes, entonces a esta altura, eh, cuando es cierto, falta bastante, porque el primer partido contra Vélez va a ser recién a fin de junio, pero bueno, eh, el River no tiene delanteros, o, o tendrá Julián Álvarez, eh, y, y a Suárez, si es que se recupera, y, y a Romero, y no sé si a Beltrán. Ahora me van a contar, Vero y Lucho, qué pasa con Beltrán, porque si es jugador de River y, y, y el préstamo se termina, Colón quiere utilizarlo hasta el último día de junio y River lo quiere ya. Y bueno, eh, están esos inconvenientes. Te saludo, Vero, lo ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. La novela de Beltrán ya empezó, porque Gallardo lo quería tener presente hoy en el entrenamiento, pero la gente de Colón insiste con que la represa recién empieza a regir el 30 de julio, 30 de junio, perdón, día que termina la temporada. Eh, están trabajando los abogados de River para tratar de buscar alguna vuelta legal que les haga ver que el calendario terminó antes por lo comprimido del Mundial, y que por eso pues, tendrían la, la posibilidad de, de, de, de que el jugador pueda salir antes de Colón. Lo cierto es que Colón lo quiere para por lo menos jugar un partido de los octavos de la Copa, bueno, que entre el 29 y el 30 de junio. Si eso pasa, Así que ahí no, solo, no solo que en River no lo tiene, sino que al jugar por otro equipo, lo, lo invalida a, a que pueda jugar la competencia para River después. Claro. No puede jugar ni siquiera el otro partido si es que Colón lo quiere por uno solo porque terminaría su convenio en fines de junio sino que ya el jugador al, al, al jugar por por un equipo no puede jugar por otro. No puede ser fichado por dos clubes para octavos de final. No, por supuesto. Además yo lo quería para que el jugador se vaya adaptando de nuevo a lo que es el mundo río porque si bien lo conoce Ahora ya viene con un poco más de experiencia y tiene que encajar en un equipo para empezar a rendir cuanto antes. Sí. Eh, Gallardo en la última conferencia estaba seguro que lo iba a tener para los primeros días de los entrenamientos. Sí. Pero bueno, hoy comenzaron las prácticas y no es así, y la gente de Colón insiste con que el tema de la repesca comienza recibir el 30 de junio, a regir el 30 de junio. Eso es lo que dice el reglamento. Sí, sí. A ver, entonces bueno, tendría, lo mismo... tendrían razón lo mismo, eh, digamos, hace River con respecto a, a su sesión de Julián Álvarez, ¿no? Aprovecha al jugador y después, eh, bueno, ese es distinto porque es una venta y River estipuló la fecha de, de entrega eh, para, para después del 7 de julio. Claro, en el caso de esto es si que el jugador pertenece a River, estaba seguido a préstamo y lo que River quiere hacer es cortar ese préstamo, que se llama Repesca, para que el jugador vuelva antes al club. Sí. Bueno, Está y, difícil. Y, sí, y sí. Sí, porque Colón ya se plantó y el jugador hoy entrenó en Colón, no entrenó en River. Claro. Y, Está bien que, y él, que hay negociaciones y que puede venir la semana que viene, pero... Claro, están trabajando los abogados. Veremos si le encuentran y, una vuelta legal al tema. ¿Y qué pasa, por ejemplo, de... eh, eh, eh, si eh, empieza a jugar por el campeonato... De la Liga para Colón, sí después puede jugar para arriba Eso no, no es como la, la parte de la Copa Libertadores no, digamos para la Liga, para el Campeonato Argentino puede jugar para dos clubes claro No hay ningún problema en eso bueno. De hecho el mercado va a cerrar el 7 de julio Así que va a haber jugadores que van a comenzar a jugar con sí. otros equipos... Y después, y después son comprados a... por otro, sí. Y después pueden ser o a préstamo a otro. Claro. Así que en eso no hay ningún tipo de inconveniente. El problema es la Copa Libertadores, mm. bueno. que es lo que más le interesa a River, ¿no? Sí. Y, y bueno, de, lo, de estos tres nombres que aparecen, eh, y que yo decía recién lo, lo del colombiano como por ahí este, lo, lo que más puede a, acercarse a que venga a jugar a River y descartando a, a, a López y a, y a Valentín Castellano, ¿qué, ¿qué podemos aportar? Yo no descartaría a nadie, sé que van fuerte por el colombiano, que hubo una reunión cuando los dirigentes de arriba estuvieron en París acompañando a Gallardo en la final de la Champions, hubo una reunión con el representante, en algo se avanzó, lo que trabaría sería el contrato del jugador, claro. que es un contrato alto, y River, por supuesto que le cuesta pagar un contrato ¿no? eh, a nivel internacional, no, no no tiene cómo pelearla, pero que más o menos pagaría 5 millones de, de dólares por el 50% del pase del jugador. que para A River le interesa contrario. comprar el 50%, digamos, no el total. No, el 50%. Y lo quería hacer en dos cuotas. El claro. tema es que le pidieron que no, que sea en una sola cuota. Mm. Bueno, Yo o sea que hay, que hay dos trabas. La, la negociación por el pase... Y lo que ganaría el jugador. Sí, hay confianza en los dirigentes de poder destrabar la situación y que el jugador llegue. Pero además de sí, ese pero... jugador, querían contratar uno más. No, seguro, pero digamos que de aquella versión que decía que Borca no se quería mover de Barranquilla porque tenía a su madre cerca y todo, a esto hay negociaciones en el medio. Claro, bueno, el jugador cambió porque también su equipo quedó fuera de la sudamericana. Sí, sí. Y entonces ya, vendría se... Rivera. Rivera a jugar, a, a jugar cosas eh, internacionales, claro. Claro, o, obviamente si hubiera la, la los, si los octavos de la Copa, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, para eso lo trae, sí. para que aparezcan los goles de, de él, en este caso. Claro. Y, y otro más, o sea, que, que claro, son tres jugadores caros y, y si tienen que venir dos hay que hacer más esfuerzo. O sea, eh, eh, aparentemente López estaría eh, con un pie en Palmeiras. Sí, además River ya hizo un ofrecimiento por López y le dijeron que no. Le quiso ofertar 6 millones de dólares más el, un préstamo por Cristian Ferreira y desde la NUS le dijeron que no, que valía 10 millones o 7 millones el 70% del pase. Eh, y además los dirigentes de la no tienen intenciones de negociarlo en el mercado local. De todas maneras River va a insistir porque el jugador interesa. Además ya ha demostrado que se adapta bien al fútbol argentino. Que eso es otra cosa que hay, con el jugador colombiano, que si vengo y se adapta rápido. Sí, pero eh, ya, al haber un, un, un ofertante que es Palmeiras, es distinto. Por Borja, aparentemente no hay otro. Digo yo, aparentemente, no. pues no sabemos si hay otra negociación en el medio. Ahora, ya, si se no, meten los brasileros no. eh, y ponen toda la plata, es diferente. Es imposible competir con el mercado brasilero para el mercado argentino también. No, eso seguro. hay que ser conscientes. Palmeira Vines puso la plata por Merentiel, que era un jugador que también le interesaba a River. Ahora, ¿cuáles son, Lucho Castañere, ¿cómo te va? ¿Cuáles son los, los delanteros que hoy tiene Palmeiras? Porque si suma a López, suma a, a Merentiel, ¿cuánto van a jugar? ¿Quiénes son los dos que tiene hoy eh, jugando, los tres o los cuatro? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va? Gran abrazo Bien. para todos. Eh, me apego a lo que venía diciendo Vero, comparto en esa información. Eh, prácticamente en su totalidad siguiendo en, en la línea ¿no? de la pregunta que vos me hacías recién acaba de sumar a Merentiel dos sí, millones sí. y medio de dólares de defensa y justicia, que, los, que, los que están jugando de los que están jugando actualmente la Copa Libertadores la terminó jugando por ejemplo Rafael Navarro es uno de los atacantes después está Wesley Ribeiro un juvenil de, de 23 años eh, tiene protagonismo también eh, Breno López el otro loquito ese de pelo amarillo cómo se llama el otro delantero es, una, es un equipo el de Palmeiras con mucho volante ofensivo mm. no tiene no tiene un, un, un ataque de, de centrodelanteros tan marcado sí pero te hacen y goles todos porque equipo, tienen fueron los goleadores de, de la primera fase de la Copa hicieron más de veintipico de goles veinticinco goles veintiocho si mal no recuerdo 28. Sí, pero vos, para, para, para tomar un poco de dimensión, es un estilo de juego similar al que ha pregonado Marcelo Gallardo y una alineación táctica eh, similar también eh, a la que ha plasmado River en esta temporada. El único delantero neto que ha tenido River en esta temporada ha sido Julián Álvarez. Bueno, algo similar también ocurre en Palmeiras con Rafael Navarro. Después, pero ahora, ahora quieren llevar yo a que vos El motor. que, que hace quiero... referencia a vos debe ser a Ronnie que es un mediocampista ofensivo, un volante ofensivo, un media sí, punta. el pelo platinado ese que entra en el segundo tiempo. A veces, generalmente, Ronnie... es suplente. Sí, bueno. no, no... Yo, yo sé que, que, que Ronnie es, es titular, Rionelson da Silva Arbosa, pero popularmente conocido como Ronnie, figura de Palmeiras en las últimas ediciones de la Copa Libertadores, es un mediocampista ofensivo, un media punta, y es una de las figuras del equipo bueno, también que tiene eh, un peso en ataque realmente muy, pero muy importante. Pero se meten en las negociaciones se quieren llevar a los jugadores que pretendía arriba ya se llevaron a Menentiel, ahora se quieren llevar a López. Y, y ahí está el Palmeiras, que quiere ser tricampeón de América, ¿no? Eh... Sí, y a, además también, en esa relación, recordemos que Palmeiras en su momento se lo quiso llevar a Rafael Santos Borré. Mm. Eh, recordemos que en el último mercado de pases ha atentado el Palmeiras también a David Martínez. Es decir, que observa, da la sensación, eh, el entrenador Abel Ferreira, un admirador de Marcelo Gallardo, bueno, las pretensiones del, de, del muñeco, y gozando con una economía mejor el Palmeiras que la de River, el puto del argentino, sí. aprovecha esas oportunidades. Bueno, eh, River no va a tener eh, ninguno de estos dos fines de semana ni a Julián Álvarez ni a Armani, porque va a jugar, eh, bueno, Armani no, y Julián tampoco, son suplentes, en el partido de mañana contra Italia y seguramente va a jugar Armani de titular frente a Eslovenia el, el próximo domingo. El próximo domingo. Sí. Y, y el 5 de junio. Claro, y quizás Julián también o sea titular o, o entre, ¿no? Sí, tampoco va a poder contar también. con Paulo Díaz, con David Martínez y Nicolás de la Cruz que también están afectados en sus respectivas elecciones. Sí, y, y con esta lesión de, de casco y los lesionados que no se recuperan, hablo de Juan Ferquintero y hablo de, de Matías Suárez, este, hay una formación eh, con una defensa bastante complicada ¿no? para el domingo, porque ya Mamana venía actuando este, por Herrera, y ahora eh, va a jugar seguramente eh, Elías eh, Gómez del otro lado, y, y quien entra por... Por por este por el chileno, ¿no? Maidana o Pinola. Yo creo no que creo. Maidana y González Pires va a ir por Martínez. Sí, pero no hay que descartarlo a Pinola, eh me parece. Yo tampoco pero... lo descartaría a Pinola. Yo creo no. que el único eh, que podríamos garantizar con grandes chances de que sea titular es González Pires. Después hay una pulseada mano a mano entre Pinola y entre Maidana para ver eh, quién es el que comparte saga con González Pires González Pires es el que más rodaje ha tenido de los habituales centrales suplentes por eso yo digo más allá de que su rendimiento no haya sido eh, óptimo Pero para para para va, lo estás descartando a, a Martínez de cómo por qué lo descartamos a Martínez porque está a afectado para la selección paraguaya ah Paraguay también juega sí, claro juegan correspondientes partidos amistosos también es una fecha FIFA no, pero Hay no, no pensé que Paraguay podía jugar, este no, no tenía en cuenta claro, River sí, pierde a Ríos también. y a Martínez pierde a los dos y a Nico de la Cruz sí, claro, juegan pasa que como todo el mundo habla de Argentina e Italia, todos hablamos no, no tenemos ni idea, yo por lo menos con qué juega Uruguay con qué juega Chile ¿no? no es una fecha FIFA sí. juegan todas las elecciones, aunque no se han clasificado para el Mundial Van a tener, por ejemplo, Paraguay, creo que va a tener un amistoso con la selección de México y las otras eh, selecciones, tanto la uruguaya como la chilena, con selecciones asiáticas. Uh -huh. Compromisos en esta fecha FIFA, bueno, hay un compromiso oficial de la selección argentina, pero eh, el resto van a ser de las selecciones sudamericanas todos compromisos amistosos. Por eso decíamos, a modo, a modo de resumen en cuanto a las bajas, Cinco bajas para River este domingo, cinco bajas que son habituales titulares por convocatorias a las diferentes selecciones. Tres bajas, ya se puede decir prácticamente confirmadas también, por lesiones, la de Milton Casco, la de Juan Fernando Quintero y la de Matías Suárez, y dos que se siguen recuperando de una de una lesión mucho más eh, severa, como la de Robert Rojas y Flavián Londoño Bedoya. Así que en total son diez las bajas que va a tener Marcelo Gallardo para este debut en la Liga Profesional. Estábamos por los titulares eh, de la defensa, entonces, Mamana, Pinolo, Maidana, González Pires y, y... Elías Gómez. Y Elías Gómez. Gómez. Eh, Pochetino creo que va a jugar en, eh, primero Enzo Pérez. Sí, Enzo Pérez, pues Enzo Fernández y Pochettino y po Palavechino. Pochettino. Va sí, a jugar Santiago Simón como interno. Le ha dejado una muy buena imagen el último compromiso a Marcelo Gallardo por Copa Libertadores. Bueno, si va, Simón, si va Simón, esperen, porque si no nos encimamos todos. Yo le doy el pie a cada uno, si no, es un lío. Simón, como volante interno, y, y Enzo Pérez y Enzo Fernández, y, y me falta el del otro lado. ¿Quién va a ser para la Barco. Vecino, barco. barco. ¿Y, y arriba? Romero. No, pero yo estoy contando mal. Si yo cuento cuatro en el medio. Pochetino te faltó. Bueno, yo no lo pongo, a Pochettino ¿Cuánto volante vamos a poner? Si, si va Simón, eh, va Pochettino ese... va para la vecino también. Va el Sopernando, en Sopernando. No para pero... no. Ah, bueno, está bien. Yo lo estaba poniendo, por eso yo me sobraba uno. No, si no, va Palavecino, para mí gana la para por esto que recién te mencionaba la muy buena sensación que le dejó a Marcelo Gallardo en el último piso de Copa Libertadores, jugando por momentos como interno. Muy bien. Vamos a charlar con un ex jugador de River que ahora se desempeña muy bien este, como colega, tanto en Radio Mitre como en Toys Sport. Eh, tuve la gran posibilidad de cuando él jugaba yo hablaba de él ...como él ahora habla de todos los que juegan... ...nada más que en aquel momento él jugaba, jugaba muy bien... Eh, ...alternaba el lateral derecho con Hernán Díaz... ...pero también después él ganó su lugar... ...que es Gustavo Lombardi... ...Gustavo, ¿cómo te va? Soy Daniel Cairo... ...bienvenido a Banda Roja Millonaria, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos... Bien, bueno, eh, yo digo alternabas con Hernán... ...porque él es como que era el, el veterano del equipo pero vos venías pidiendo pista, ¿no? Y, y, y también sí. este, eh, jugaste mucho. Sí, sí, fue así. Cuando yo llegué a la primera división, Hernán ya estaba. Era un equipo eh, muy bueno de River, con muchas figuras. En una época donde los jugadores se quedaban mucho tiempo en la Argentina. Entonces, la verdad es que los equipos tenían eh, figura de nivel selección, como tenía River en ese momento. Así que sí, yo al principio bueno alternaba eh, cuando Hernán no jugaba o tenía algún alguna inconveniente o, bueno, eh, River jugaba Copa Libertadores. Y después, bueno, de a poco, recién en el año 99, después de mi paso por por España de, de préstamo volví y ahí me pude ganar mi, mi lugar. Es cierto, vos te fuiste y volviste. ¿A dónde a dónde fuiste? Sí. No, no lo recordaba eso. No, en el año 98 me fui seis meses a, a Salamanca, a España, Ajá. Y, y cuando volví, me, me volví, hice la pretemporada de mitad de año con River y me volví a ir otros seis meses a Inglaterra, fui al Boro, al Middlesbrough, y, y después ya para el año 99, sí, ya volví y ya me quedé en River ahí hasta, sí. hasta el año 2002. ¿Y por qué tan poquito tiempo en Europa en las dos excursiones? Porque fueron préstamos, más que nada porque en, en River no tenía lugar, sí. era... Eh, Sabía, es como pasa ahora con los chicos que, que, que se van, tal vez, a, a un club sabiendo que no van a tener muchos minutos. Entonces, prefería el club y yo, bueno, salir así durante seis meses y, y, Pero y poder encontrar esa. La esta diferencia es que de, de no fuiste a, a un equipo la Argentina, fuiste a Europa y de allá podrías haber, eh, no sé, o quedado o, o, o, o ir a otro club europeo. Sin embargo, River te, te volvió a traer. Sí, porque la idea de River era que no me quede. Yo claro. la verdad que cuando fui a Salamanca me había gustado tanto el, el España y, y la ciudad. Y, y yo me quería quedar, la verdad que era por lo menos un tiempito más. Pero River me, me, me quiso refrescar, digamos, sí. quiso que vuelva. Y bueno, nunca lo entendí muy bien porque después llegué y, y Ramón me volvió a decir que, que me tenía que ir otra vez. Así que no, nunca entendí esa, esa parte. Pero a veces los jugadores no no se enteran de, ahora, de, de todo lo que pasa en una negociación no ahora es cierto porque ramón tenía un poco estas cosas no ahora yo a veces lo hablo con omar la que tengo una, una linda amistad y, y claro este por ahí ramón eh, tenía esas cosas no que, que por ahí este estaba bien y después de golpe él prefería a otro jugador como le claro. pasó al negro Estrada, que se tuvo que ir a, a gremio y después vuelve y, y, y y a vos te pasó algo parecido, también a Estrada tenía más experiencia, eh, y te tuviste que volver a ir. Claro, claro, y yo digo, bueno, cuando vuelvo tal vez tenga más chance, y no, hice la pretemporada, que casi que en esas pretemporadas de esa época, casi que no hacías nada, fútbol, era todo físico, y aún así sí. me, me, me volvió a decir que no iba a tener lugar, entonces tuve que ahí, iba a, la, a las apuradas a encontrar otra otra salida y apareció eso de Inglaterra que era solo por, por seis meses sí. y bueno, eh, volví a, a, a irme pero bueno, ya cuando volví a Inglaterra un poco mi, mi actitud había cambiado también porque muchas veces también lo son los jugadores los que sí. eh, cambian la historia, ¿no? No solo echarle la culpa al entrenador no, diciendo, no, no. que no te quiere, entonces yo la verdad que volví con la idea clara que tenía que definitivamente ganarme el lugar y bueno... ¿Y lo hice Y lo hice porque uno cambia la cabeza, se pone un objetivo y bueno, y lo pude conseguir ahí. ¿Y después te quedaste, sí, varios años jugando ininterrumpidamente? Claro, hasta el 2001 más o menos, fueron dos años casi seguidos. Y después, si sí, vuelvo a, a tener un bajón futbolístico, pierdo la, la, la titularidad con ya con el tolo, creo que fue... Y, y, y después me tuvo una lesión fuerte de, de, de, de una hernia de disco que me tuvo dos o tres meses afuera de las canchas, y ahí ya me costó recuperar. No tenía contrato, y bueno, eso todo ese combo desencadenó en la, ya en la salida definitiva de River, y, y ahí fue cuando me fui a al la lave en el año 2002. Sí. Y después no tuviste eh, muchos más años, te retiraste muy joven, ¿por qué? Ahí, ahí, cuando terminé lo del Alavés también me, me, me retiré, porque bueno, ya, no sé, también se volvió a dar una, un, ciertas circunstancias, la crisis acá en Argentina, ¿no?, en el 2002, que era tan complicado, eh, no, no había casi alternativas para regresar acá a Argentina, por lo menos para algún lugar que, que, que me interesara, ...tampoco tenía muchas ganas de quedarme en Europa... ...hacía préstamo y bueno... No la quisiste la pelear, verdad, que... digamos... ¿Cómo? No la quisiste pelear, digamos... ...dijiste me retiro... Es verdad... ...sí, posiblemente sí... ...también tampoco tenía yo muchas ganas ya de... ...de, de pelearlo otra vez... entonces pues Es raro, en un jugador... ...con muchas cualidades importantes como la que vos tenías... ...estando muchos años en River... ...habiendo ido a Europa... ...y siendo muy joven con la ambición que todo jugador de fútbol tiene, porque es lógico, tiene una vida corta el futbolista y tiene que tratar de, de hacer la mayor cantidad de, de dinero posible, sin embargo vos dijiste, basta. Sí, viste, a veces la, la, la cabeza de cada uno trabaja de, de distinta manera, ¿no? Y yo estaba un poco saturado de todo y, y bueno, eh, to, tomé esa decisión en ese, en ese momento empujado por las circunstancias, porque tal vez si... Eh, a veces necesitas un poquito que el azar te ayude, que te sí. acomode, porque eh, se dio esa situación que vuelvo a salir. La vez que me tocó irme a, a Europa fueron más que nada situaciones de, de, de buscar una solución rápida. Sí, claro. no, no fueron proyectos eh, bien armados. Entonces claro, me claro. vuelvo a ir con, con poco fútbol a, a Europa esa vez, en, a la vez. Otra vez firmo un contrato muy cortito por cuatro años porque venía el Mundial del 2002. Entonces, claro, en, en tan poco tiempo es muy difícil re acomodarse a un nuevo país, rendir para que te luego te compren. Yo estoy seguro que si, si a la vez me hubiera comprado, hubiera hecho un contrato un poquito más extenso, tal vez hubiera jugado más tiempo. Claro, es verdad, a veces son las circunstancias las que pueden llevar a, a una decisión que si quizás hoy se te volvería a dar, por ahí no tomarías esa decisión, ¿no? Es pues probable, sí. sí, sí, sí, sí, porque uno, viste, es, es uno y la circunstancia, es uno y este momento y la acumulación de ciertas cosas, y, y, y bueno, eh, es, es cierto que si las cosas se daban de otra manera, tal vez la, la, la decisión era otra, ¿no? Yo no, no no, no, tenía tan claro que me iba a retirar en ese momento. Después un poco todo se fue dando para que, que yo tome esa decisión, pero en otro, en otro momento, con otra... Eh, otro, otro golpe de suerte o otro armado de, de, de carrera, tal vez hubiera seguido jugando, seguro. Además, no te interesó tampoco la parte del fútbol con la dirección técnica sí. ni trabajar en un club. Si sí te interesó no. desde los medios, por eso empezaste a trabajar este como periodista. Te recibiste, sí, me imagino. Pero muchos años después, ¿eh? muchos años después, porque yo me, me retiré desde ese año 2002, volví a Argentina y en el año 2003 me volví a ir a, a Salamanca, pero ya retirado, me, con, con mi familia, me fui y, y, y nos pusimos allí un, un restaurante. Ah, mira y, vos, y tra, ¿te gustó Salamanca? Sí. Me gustó mucho Salamanca, tenía amigos ahí, había vuelto a, al casamiento de uno de mis amigos de España, y bueno, me, me, me, me dio esa idea de, de, de volver ahí, Así que estuve dos o tres años allá, y cuando volví, tampoco fue rápido mi, mi inserción al, a los medios, así que casi en el 2010, más o menos, empecé ¿Estudiaste a... ¿Estudiaste periodismo? Estudié en TEA, en TEA, pero no, en TEA, no en deporté en TEA, porque mi mujer había estudiado también en TEA, cuando ya lo hicimos juntos los primeros años después yo no pude terminar porque fue cuando me fui por primera vez a Salamanca, claro y entonces, y después me fui a Inglaterra, entonces bueno ya no no, no retomé, ya, lo dejé, lo dejé inconclusa la carrera, bueno pero este tenías eh, ganas y aptitudes como para hacerlo, lo, lo haces muy bien, te, te seguimos, este eh, la tele y la radio no porque estamos compitiendo a la vez que estamos diciendo ahora para la radio <risa> Claro, ahora te vas para la radio Que estás ahí en Mitre Pero pero además este No es porque te tengan el aire Pero fuiste siempre un tipo Muy correcto Cuando uno te tenía que entrevistar No andabas con vueltas Como muchos de los jugadores Y, y, y buena gente bueno, y, y está bien Porque lo, lo haces con Con mucha altura, con mucho respeto eh, el, el, el trabajo Y, y eso... Este, a los que estamos del otro lado Que somos periodistas Y que a veces eh, No es que nos moleste, pero decimos ¿Y por qué tiene que ir un jugador de fútbol A ocupar un lugar nuestro? O un ex jugador de fútbol Que no estudia o que no no hace este, eh, la carrera En tu caso no, vos la hiciste Por ahí no se pudo terminar Pero la, la hiciste Y este y te manejás eh, Bien en los medios Sí, mira yo tengo un pensamiento con respecto a eso, ¿no? De los medios de comunicación, porque en definitiva los medios de comunicación son eso, ¿no? Sí. Eh, lo, lo que dice la, la, la palabra, un medio para, para comunicarse con la gente, para que la gente se informe, tenga... Yo creo que, que, que los, en los medios tiene que haber de todo, no solo periodistas, ¿no? Uh -huh. Porque eh, es, un, es un ámbito para que, que, que lo pueda ocupar un montón de, de, de gente, de distintos ámbitos para, para aportar, para que a la gente le llegue una información o una opinión o que la gente pueda, la puede, pueda pensar, yo realmente no creo que un, un, en este caso no un ex jugador de fútbol le quite un lugar a un periodista porque digamos, los periodistas van a seguir teniendo su lugar, nosotros no hacemos trabajo de periodistas, en todo caso eh, puede, puede, puede ser de opinión, de análisis, pero el trabajo periodístico requiere una, una preparación que tienen los periodistas, por supuesto. Pero no, no no no creo que en un programa de televisión o de radio exclusivamente tenga que haber un trabajo periodístico. digo Está el trabajo periodístico y además hay otras cosas, ¿no? Y ahí es donde entra un, un jugador de fútbol, o no sé. Yo lo, muchas veces lo comparo con... Eh, en, este, en esta época que fue de, de pandemia... Bueno, se, se llamaba a un médico, por ejemplo, ¿no? A participar sí, de un de un panel. De verdad. Y el, y, el, y el médico no es no es periodista, pero no. bueno, da, da su punto de, de, de opinión. No, pero eh, yo te escucho y, y con digo, atención... En un, y... en un programa deportivo eh, están los periodistas que, que, que dan su trabajo y también está no, no, el que puede dar tu opinión. Es correcto tu apreciación, <risa> pero es diferente cuando se invita a un profesional, a cuando ya un profesional forma parte de un equipo periodístico... <risa> Y es ahí donde yo digo, bueno, el periodista por ahí, eh, eh, ese lugar que ocupa, en este caso vos, o, o, o Diego Latorre, o el gordo Rinaldi que está en, en TNT, o, o tantos otros, este, es un tema muy, muy nuestro de los periodistas, ¿viste? Es decir, bueno, ¿por qué no está uno de nosotros ahí que hay un exjugador? Nada más. O el logro Fabiani, que no tuvo ningún sí. estudio, por ejemplo, y fue integró, eh, for, la, la, la, la, el equipo periodístico en Fox, un canal muy importante y hoy el y sí. vuelve a ser técnico o sea, hay casos sí, y casos hay de todo, casos, hay y casos, casos y casos vos hay no, caso vos te enfocaste y dijiste yo voy a trabajar de esto y, y, y en forma, porque te lo digo porque es lo que siento en forma muy prolija y muy este, correcta y, y muy profesional lo haces, otros no Sí, sí, no, no, eso está claro, eso está claro, pero me parece que son, creo, eh, eh son, do, son dos discusiones distintas. No, sí, vez, sí, sí, claro. Eh, cómo hace cada uno su trabajo y... y no, ni, ni hablar, no, ni hablar. Y tampoco quería yo llegar a un debate, simplemente lo ponía como, como no, un ejemplo, el, porque, porque si no, no te voy a llamar parece... para, para hablar de esto y, y incomodarte. No, no, para nada, ¿eh? No, no, no, no, no, porque a mí me gusta charlar de, de, ah, de bueno. todo y, y dar opiniones y, y para eso estamos, ¿no? También. No, seguro. Bueno, eh, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Lombardi, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinás? Viste que el muñeco ahora trajo varios laterales, ya o sea que es tu puesto, y no se conforma porque por ahí este no lo conforma Herrera que vino a reemplazarlo a... a ...a Rojas que se lesionó... ...y bueno, juega Mamana que... ...alguna vez lo hizo en ese lado... ...y por ahí del otro lado también... ...Elías Gómez muchas veces lo reemplaza a Casco... ...ahora lo tiene que hacer de forma obligada... ...porque Casco está lesionado... ...mirá, yo... ...la, la verdad que el otro día me, me... ...me hacían notar algo... ...que es cierto, le, le han rendido más... ...los centrales llevados a laterales... ...que laterales de, de, de, de profesión... digamos y sí, ¿no? porque Rojas eh... vino para jugar de central... Y, claro. y lo está haciendo el lateral muy bien Montiel era originalmente Montiel. central el mismo mercado aunque también ya había jugado en otros sí. puestos, en otros equipos como lateral eh, era ahora mamana yo creo que tiene que ver porque para mí son muy importantes para Gallardo los laterales en el sistema de, de, de juego muy importantes y, y, y bueno y él tiene que necesita que haya un buen rendimiento ahí y busca y busca y, y no se conforma y no se no, no no no no se casa con nadie y cuando baja alguno un rendimiento y, y va buscando, porque realmente yo creo que son los que le dan amplitud al, al, al juego, al ataque, a la salida, le permite a River armar un buen núcleo de juego interno con, con mediocampistas tal vez que jueguen más por, por adentro y, y bueno, necesita de, en algún punto los laterales o para romper o para abrir al rival y poder lastimar por adentro. Entonces, yo creo que por allí la búsqueda de, de Gallardo. Seguro. ¿Y, ¿Y cómo lo ves a River? Porque, viste, están las dos versiones. El, el que perdió con Tigre, eh, porque Tigre le hizo un gran planteo y lo eliminó, o, o el que termina haciendo 12 goles en dos partidos eh, frente a los equipos eh, chilenos y, y, y peruano de la Libertadores, pero que ahora este eh, tiene que jugar con Vélez, un, un, un equipo de la Argentina, que no viene bien, pero por su lado no lo tiene a Julián Álvarez y tiene que reemplazarlo, o sea, en esta instancia que, que se viene de, la, de los octavos de la Copa, ¿no? Y del campeonato que, que comienza el domingo. Sí, yo creo que Vélez va a ser un rival muy duro, yo creo que Vélez no, no, no está del todo bien desde los números, pero es un equipo muy difícil. Muy, muy joven, equipo... con muchos jugadores jóvenes, con, sí. con talento. Y con ambición, y, y venían haciéndolo bien con... Con, con su entrenador y a allá allá del cacique Medina, digamos, va, no, no, no va a ser nada fácil, nada fácil. Y y arriba lo veo en la búsqueda, eh, ya le ha pasado en algún momento de, de, de, de tardar en encontrar esa regularidad de, de piso alto de nivel, ha tenido más vaivenes este año, esta temporada, eh, claramente se ha, ha rendido mejor en los partidos más difíciles y, y de, se ve que eh, hay un, una cuestión de concentración distinta para esos cotejos, especialmente lo de Copa Libertadores que así sí encontró un, un nivel mucho más parejo y más alto y no es fácil mantener todo el tiempo eh, ese, ese nivel de, de, de exigencia, de concentración todo el tiempo ¿no? y parece que River como que lo, lo, lo saca en los momentos que lo necesita y por ahí se relaja más en otros momentos y por eso le ha costado algunos, algunos puntos eh, y, y después se ha encontrado con rivales difíciles como el de Tigre, porque no creo que en el caso de Tigre haya ocurrido eso, pero bueno no no, no, no tuvo una buena tarde creo que todavía necesita eh, elevar en el nivel de algunos jugadores fundamentales eh, como, como Martínez eh, como eh, Barco eh, Barco, ni hablar eh, y Espalavecino sí. eh, Pochetino digamos, sí. esos mediocampistas de, de, de juego, que salvo Enzo Fernández le está fallando ahí un poquito, los niveles no son tan tan parejos. Entonces, cuando consiga eso, si lo consigue, claramente es un candidato serio otra vez para dar Libertadores. Pero si no, creo que le va a costar si no no, no eleva esos niveles. Y sí, más con los brasileños que este no solo no se desprenden, sino que compran eh, claro. jugadores y, y quieren ganar la Libertadores, tanto Palmeiro, Flamengo, Mineiro y bueno, Corinthians, y cara, que es menos que y ellos, en pero. Etapa van a van a invertir y van a seguir claro. trayendo lo que les falta. Y sí. Pues fíjate que a López, el, el chico de Lanús, aparentemente se lo llevó al Palmeiras y, y no le satisfizo el, a los dirigentes la, la oferta de River y Palmeiras puso más plata. Y Merentiel, que... Y Merentiel ya se fue, lo claro. Lo mismo, y, y es así, el, el poderío económico, hoy a River le está costando un montón conseguir un 9 uh -huh. eh, y, y, y reemplazar jugadores y a, y, a, y a todos. Entonces... La verdad que, por eso yo decía que el secreto me parece de River es elevar los niveles de los jugadores que ya tiene adentro, porque no no no se puede dar el lujo hoy el fútbol argentino de poder traer de afuera rápidamente, como trajo en su momento a Prato, y poner claro. no sé, 18 millones de dólares, y comprar un nueve y traer un arquero como trajo Armani. No, bueno, no están dadas las, las condiciones económicas para hacerlo. No, no, no, entonces es fundamental trabajar con lo que uno tiene dentro, y las inferiores, y seguir sacando jugadores... El fútbol argentino en estos próximos años Va a depender de eso Te hago la última porque sé que te tenés que ir a, a preparar Para para el programa de Mitre sí. eh, la, la selección eh, Mañana con Italia Pero más que mañana con Italia En su preparación para el Mundial eh, ¿La ves como, como uno de los candidatos eh, o no? Yo lo veo como uno de los candidatos Me, me gustó mucho Una frase que dijeron ¿no? los jugadores O el entrenador, no recuerdo bien quién de todos lo dijo Creo que, que Messi la, la dijo que no estaban entre los candidatos, entre los principales candidatos, pero iba a ser una selección que le iba a competir a todos, que estaba para competirle a todos. Y me pareció una, una, una interesante manera de observar a la Argentina, ¿no? Porque claramente tal vez es un proceso nuevo este, y, y, y el, el de Francia, y el de Alemania siempre, y ahora Inglaterra, digamos. Hay otras elecciones que, que pueden llegar más fuertes. Eh, pero la Argentina, Argentina ha conseguido algo que, que tiene que ver con esa fortaleza de grupo, con esa fortaleza que tiene el jugador argentino de sobreponerse a, la, a las dificultades y sacarlo mejor, los veo muy compenetrados a los jugadores, veo niveles altos de los jugadores, ojalá que desde el físico les dé, porque eh, tiene que estar bien el Dibu Martínez, Cuti Romero que tuvo muchos problemas físicos, Paredes que ahí está con dudas de, de esa rodilla... Eh, Messi, y Di María, digamos, jugadores que eh, han sufrido físicamente pero que si están bien claramente pueden llevar a Argentina a, a competir y, y con Lautaro arriba y también con lo que puede aportar Julián Álvarez y, claro. y el resto de los muchachos también hay, hay buenos delanteros no, yo creo que Argentina siempre tiene tiene buen potencial buen material para, para ponerse después Claro, la, la, la, la preparación, cómo llega la selección argentina. Veníamos de un golpe muy duro en el 2018 y la verdad que muy rápidamente se, se, se, se puso de pie otra vez la selección argentina. Yo pensé que le iba, iba a llevar mucho más tiempo. A mí también. Rápidamente... Entonces, sí. Encontró el y... equipo, los jugadores confiaron en el técnico y ahí estamos. Sí, y ahí estamos. Así que confiados, confiados bueno. para el Mundial. Gustavo, querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias por, por todo este rato. Nos encontramos en cualquier cancha, en cualquier momento y hasta lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar con vos. Abrazo grande. Ahí estaba Gustavo Lombardi charlando con nosotros en Banda Roja Millonaria. Pausa, Gerardo, y volvemos con mucha más información del millonario hasta las 24. Seco Cola, ¿la probaste? Ah, bueno. Seco cola. Probala y compara. Seco. Neumáticos Jean Bruni SRL. Cuando cambie sus neumáticos, cámbielos en Jean Bruni SRL. Mecánica ligera, llantas, alineación y balanceo. Avenida San Martín y José Cuba, capital. En Munro, Grupo Melillo. Revise su auto con nosotros. Mecánica en general, frenos. Fleming 2404 Munro. Los viernes a las 22 horas, Fórmula Fútbol, por América Sports, canal 115 de Cablevisión. Con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Pablo D'Angelo y Juan Manuel Tucci. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es Bio Balance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. Bio Balance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Cortinas metálicas FABER. Automatización de portones corredizos, levadizos, pivotantes. Fabricación e instalación 0220 4774 485. Cortinas arroba FABER.com.ar punto punto Bien, seguimos en banda roja millonaria eh, novedad de subo ibero con quintero no porque va a poder comprar el pase river de queda libre contanos cómo es la cosa claro porque finalmente se dio la quiebra del, de la empresa que tenía el club chino entonces el jugador llega libre le queda el pase en su poder y está a préstamo en river hasta fin de año pero con el pase en su poder y, y river si él tiene el paso en su poder, lo, lo puede comprar. Claro, lo puede negociar con él. No tiene que pagar ni los 2 millones, ni los 4 millones que se decía por un 50%, ni nada. No, lo, lo va a negociar con él, supongo que en el transcurso de este semestre, uh -huh. porque a fin de año le vence el contrato. Bien. Eh, Lucho, eh, buena noticia también porque Peña Víafore ya está entrenando. Correcto, ha recibido el alta médica definitivo Se ha entrenado a la par del plantel en la jornada de hoy En el regreso a los entrenamientos Pero de todos modos Marcelo Gallardo no lo va a apresurar Va a ser una puesta a punto Y se imagino que con el correr de las diferentes fechas De la Liga Profesional En algún momento, más temprano que tarde Va a volver a tener rodaje de manera oficial Bárbaro eh, Las fechas entonces con horarios confirmados para la Copa Libertadores, ¿cuáles son, Vero? Sí, el 29 de julio, 21.30, en el Estadio de Vélez. Y el 6 de julio, a las 21.30 también, en el Estadio Monumental, se define a los octavos. Si River pasa, enfrentará al ganador de Talleres Colón y siempre va a definir, incluida la semifinal, si es que pasa después a Talleres o Colón, de local. Claro, semifinal que lo podría encontrar con Boca, ese es el punto donde se pueden encontrar. Claro, Boca deberá pasar primero a Corinthians y después al ganador de Flamengo, no me acuerdo con qué juega Flamengo, eh, pero bueno, tiene Boca dos brasileros antes que River en una hipotética semifinal, ¿no? Claro, pero no no, no va a haber final superclásico. No, no, no. Bueno, eh, el árbitro para el domingo, ¿quién Acúndote es? Yo. Facundo Tello. Facundo Tello. A 21 30 en Varela. Después River tiene este mes Atlético Tucumán y después viaja dos veces a Santa Fe, ¿no? Es raro eso. Con claro, juega Unión. con Unión y juega con Colón. No solo que tiene que jugar con uno a continuación del otro, sino que encima los dos de visitante. Claro, juega dos partidos de visitante y los dos en Santa Fe. Y la Mira particularidad ahí, Dani, es que uno de esos dos compromisos se va a jugar entre semanas, Es decir que probablemente River viaje a Santa Fe y se queda algunos días allí. Porque hay tres días de diferencia entre un partido y el otro. Si bien todavía no está confirmada de manera definitiva qué días y qué horario se van a jugar estas fechas, uh -huh. pero por el calendario uno prevé que como mucho va a haber tres días de diferencia entre la visita a Colón y a Unión. Mira vos. O sea que hay que ir a Santa Fe dos veces y encima ir y venir. Qué bravo esto. ¿eh? Por eso digo... ¿Por qué no también la posibilidad de que River Valle se quede entrenando aquí en Santa sí, Fe? Sí, pero hay que encontrar un lugar. Y los jugadores, en, en, en, viste, no sé, tampoco es tan lejos Santa Fe. Porque si van no, en, en el avión, van y vienen. En, en, es más complicado para sí. nosotros que para los jugadores. <ríe> que hay sí, que volver no, a Santa no, no, Fe. Hablar. Mirá, es así. La fecha 3 visita a Colón, está estipulado para el 15, y el 19, es decir, cuatro días de diferencia, ante Unión también en Santa Fe. O sea, juega domingo con Colón y miércoles con Unión. Correcto. el 15 es domingo. Eh, no, el, ah. el sería miércoles y domingo. Miércoles 15. Miércoles 15, correcto. Miércoles 15 ante Colón por la fecha 3 y el domingo 19 por la fecha 4 ante Unión. O sea que Primero entre es, semana y luego sí el fin de el semana. El 12 con Atlético Tucumán, después va con Colón y vuelve a ir con Unión. Así fecha, es. Fecha 12, 3 y 4. 15 y 19, estimativo de momento. Después vuelve a jugar en Buenos Aires con quién la quinta fecha? Con Lanús y después recién con Vélez por la Libertadores. Correcto, fines de mes para cerrar el mes de junio va a tener que visitar eh, ...el Estadio Amatitán y el Liniers... ...por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Muy bien. Eh, Emilio Gutiérrez, te tengo con el fútbol femenino, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, está con el fútbol femenino... ...que pasó a la fecha 3 el fin de semana... ...Huracán empató 0 a 0 con el estudiante de La Plata... ...Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 1 al Porvenir... ...Estudiantes de Buenos Aires 4 2 a Rosario Central... River empató 0 a 0 con San Lorenzo, Comunicaciones 0 a 0 con Defensores de Belgrano, Independiente perdió 3 a 2 con Guayurquiza, Boca le ganó 1 a 0 a Platense, San Carlos perdió 3 a 1 con Social Atlético Televisivo, Lanús eh, también perdió con Racing 2 a 1, Excursionista sí. ganó 5 a 0. River actualmente se encuentra en la cuarta posición con 27 puntos, Guayurquiza uh -huh. lidera la tabla con 36, Boca con 35, Racing con 31, River como decíamos cuarto. Rosario Central con 23, hasta ahí los primeros 5. Y River enfrentará por la fecha 14 a Social Atlético Televisivo, de ex ah, visitante Bueno, y falta bastante para... Eh, sí, son 21 fechas. Bueno, Falta perfecto. todavía. Muy bien, hagamos otra pausa comercial eh, y después vamos a hablar de la reserva. y Vamos a seguir hablando del de equipo que va a jugar el domingo en Varela y de los refuerzos y de todo lo que concierne al mundo River. Seco Cola, ¿la probaste? ¡Ah, bueno! Ah, ¡Probala! ¡Prubala! ¡Probala! Seco Cola, probala y compara. Neumáticos Janbrun SRL. Cuando cambie sus neumáticos, cámbielos en Gianbruni SRL. Mecánica ligera, llantas, alineación y balanceo. Avenida San Martín y José Cuba, Capital.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 Bien, aquí estamos en el tramo final de Banda Roja Millonaria, sumamos a Agustín Troyano para que nos hable de los chicos de la reserva, de los jugadores que van a firmar su primer contrato, de aquellos que quizás se vayan a ir. ¿Cómo andás Agustín? Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos, para todos los chicos. Vamos con la información. Bueno, mira, la Reserva va a estar debutando el próximo sábado 4 de junio a partir de las 9 de la mañana contra Defensa y Justicia en el River Camp. La última vez que ambos se enfrentaron, ganó el halcón de Varela 2 a 0 en la fecha número 8. Y después tenemos información sobre acerca de jugadores que se pueden ir eh, y algunos jugadores que también está sondeando Gallardo para la primera como es el caso de Joaquín Panicelli, el goleador de la Reserva en la última Copa con seis tantos tienen chances de ser incluido por Marcelo Gallardo en la próxima lista de buena fe de la Copa Libertadores, recordemos que fue uno de los, el delantero es uno de los goleadores, ¿no? que salió tercero sí. eh, en la tabla. Sí. Sí, sí, te escucho. Que salió tercero eh, en la tabla de goleadores con seis tantos. Y después Nahuel Casasola, que tiene chances de salir también a préstamo a Platense. Pero antes acá hay un punto bastante importante que firmará su primer contrato profesional con River y luego a partir de ahí se irá a se irá préstamo al Calamar por un año. Todavía basta definir a ver si se va con opción de compra o sin opción de compra. Por ahora sería sin opción de compra. Bueno, pero River asegura eh, con el contrato que el jugador no se vaya a ningún lado por su cuenta, lo, lo manda River después retorna a River y se foguean Platense. Sí, así es, recordemos que ha pasado con, con la mayoría, bueno, a ver, pasa ahora, por ejemplo, con el jugador de primera división, con Beltrán, pasó con, con muchos jugadores también, con la mayoría también que han habido dos eh, dos jugadores que se han ido a Barraca Central, y eso es lo que busca también Jonathan Larrosa, ¿no? Más que nada que tengan rodaje, que en algún momento sean sondeados también para Gallardo para llevarlos al plantel de Primera División, y después de ahí ir viéndonos si, si tienen alguna chance, eh, por qué no, de estar en algún partido de Primera División o en, o en los octavos de final de la Copa Libertadores. Bárbaro. Eh, bueno, bárbaro, entonces River va a estar debutando, eh, pero decías en el River Camp, pero River es visitante con defensa, ¿por qué la reserva va, va de local? No, porque se invierten las localías del equipo de primera división ah, Si el equipo si el equipo de primera juega de local, el de la reserva juega de visitante Ajá. y así viceversa Bueno, bárbaro entonces, allí estaremos viendo a los chicos entonces Fuerte abrazo Agustín Abrazo Daniel, muy buenas noches Muy bien, hagamos un repaso informativo entonces en los últimos minutos Con todo lo que el hincha de Rives tiene que saber, eh, Vero y, y Lucho, vamos, a dúo yo creo que este va a ser un mercado de pases súper complicado, no solo por los jugadores que están buscando y que no pueden llegar, sino también porque se pueden ir algunos de River. Ahora se sumó el Milan al interés con Enzo Fernández y Gallardo teme que se le pueda llegar a ir en este mercado de pases, teniendo en cuenta que el mercado para los internacionales cierra el 8 de agosto. Uh -huh. Así que va a ser un tramo largo y bastante, de bastantes nervios para Gallardo lo va a sufrir bastante. Uh -huh. La tranquilidad en ese sentido, siguiendo la información que recién comentaba Vero, es que Enzo Fernández le ha dado la palabra a la dirigencia de River y al propio técnico que su intención es seguir hasta que culmine la Copa Libertadores en la institución millonaria. La única problemática es que llegue algún club con el dinero para pagar la cláusula de rescisión que son 20 millones de euros. Ahí sí, obviamente, River no va a tener prácticamente nada que hacer. Pero de momento me parece que el futuro de Enzo Fernández va a seguir ligado a River. Lo que Ajá. sí hay que tener eh, un poco de cuidado es que va a pasar con el futuro de Bruno suculini y de Nicolás de la Cruz, porque ambos futbolistas tienen promesa de venta y en caso de que consigan una oferta que seduzca la institución millonaria, muy probablemente en este mercado de pases puedan partir rumbo al fútbol del exterior. Mirá vos, hoy se filtró, Vero, una información que Gallardo estaría eh, arreglando o viendo eh, su nuevo contrato para el 2023, ¿esto es así? Que yo sepa no, eh, la versión que tenía yo era que este era su último año en River. Ah, alguien me lo dijo y después lo vi reflejado en una nota pero o en, una, mmm, o en algo periodístico, pero me llamó la atención, ¿vos Lucho averiguaste algo? Mirá, respecto a la renovación de su contrato... No tengo nada concreto, pero sí un indicio que habla del futuro de, Masa, de, de Marcelo Gallardo vinculado a River todavía, porque en el mes mundialista, así por noviembre en este año, no va a haber competencia, pero la idea de Marcelo Gallardo es que el plantel profesional, para que no sufra tanta inactividad, viaje rumbo a los Estados Unidos a jugar una serie de amistosos, para que en el regreso a la pretemporada no haya sido tanto el parate y la inactividad. Y además también esto se ve ligado a algunos compromisos, obviamente comerciales, que ya ha firmado Jorge Brito como dirigente de, de River. Además, si tenemos la suerte de ser campeones de América, el Mundial de Clubes se va a jugar el año que viene por eso el Mundial, en febrero. Y River sí, puede formar parte del mismo si, si gana la Libertadores. Pero bueno, para eso falta mucho, ¿no? Sí, yo lo que manejaba era que este era su último año en River. Sí, yo también. Que tenía, que tenía no. ganas de, de dirigir en Europa. Eh, más este viaje que hizo también le sirvió para ir viendo cómo, cómo son las cosas allá. Uh -huh. eh, él jugó en el Mónaco, en el Paris Saint-Germain. Eh, clubes que lo podrían seducir para que los dirija. Claro. Bueno... Hemos llegado al final de Banda Roja Millonaria. El domingo estaremos desde tempranito en Varela, por supuesto con, con el partido de Defensa y River. Chao chicos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Dani. Dani. Buenas noches para todos. Chao, Fuerte abrazo para todos. Volvemos el domingo desde la cancha de Defensa. Chao chao. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos millonarios. Vamos, vamos